inspiración para ser barbero es porque yo creo que la primera impresión es la más importante y eso incluye un buen corte de cabello. Me gusta mucho blanco flores porque no es solamente enseñar a cortar cabello, se enseña también disciplina, orden, respeto, compromiso con las demás personas que nos rodean. El tiempo que me tomó en aprenderlo fue como alrededor de unos dos meses. A todas las personas que de verdad quieren hacer algo y no saben lo que quieren hacer, Blanco of Flawless ofrece una oportunidad muy importante para todos. Y cada uno de ellos que de verdad lo quiera. Mi visión en un futuro es por ahora seguir aprendiendo y poder enseñar a otras personas lo que he aprendido hasta ahora y lo que voy a seguir, los conocimientos que voy a seguir adquiriendo a través del tiempo en Blanco Flawless.